Miércoles de la 28 semana del tiempo ordinario del Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículo 42 al 46. En aquel tiempo dijo el Señor, ¡Ay de ustedes fariseos, que pagan el diezmo de la hierba buena, de la ruda y de toda clase de legumbres, mientras pasan por alto la justicia y el amor de Dios! Esto habría de practicar sin descuidar aquello.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 al querer ser siempre el centro y que la gente los admire y reverencie. Terceros, son como esos sepulcros que no ven, sobre los cuales pasa la gente sin darse cuenta. Por fuera todo parece limpio y por dentro solo hay corrupción. Y cuarto, a los intérpretes de la ley, y les dice, abruman a la gente con cargas insoportables, pero ustedes no las tocan ni con la punta del dedo. La observancia de los rituales religiosos tienen el peligro o el afecto de tranquilizar las conciencias más sucias. Es siempre imprescindible discernir qué llevamos de hipócritas en nuestra vida. La búsqueda y práctica con rectitud de conciencia de la justicia y del amor de Dios nos permite encaminar en lo esencial de la vida cristiana, sin perdernos en preocupaciones inútiles, en planes que no tienen ningún futuro en el reino de Dios. Jesús sigue interpelándonos. ¿Merecemos alguno de estos ataques? ¿En qué medida somos fariseos? Ahora no pagamos diezmo de las verduras pequeñas, pero igualmente podemos caer en, lo, en el escrúpulo de cuidar hasta los más mínimos detalles exteriores mientras descuidamos los valores fundamentales como el amor a Dios y al prójimo. Somos escrupulosos en la observancia de las normas canónicas y litúrgicas, y por otro lado se hacen negocios turbios. No se trata de no prestar atención en las cosas pequeñas, con la excusa de que son pequeñas. Lo que nos dice él es, esto habría que practicar, o sea lo importante, sin descuidar aquello, las normas pequeñas. No invita a no atender a los detalles, sino asegurar con mayor interés Todavía las cosas que...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 Que merecen más la pena Andamos buscando los puestos de honor, ansiosos, de la buena fama y del aplauso de todos Aunque sabemos que no lo merecemos Podemos ser tan, tan ansiosos y presumidos como los fariseos Buscando títulos y cargos religiosos, buscando reverencias, honor, dignidades u otras cosas y esto tristemente es frecuente en algunos ambientes religiosos y en centros intelectuales. ¿Somos sepulcros blanqueados? Cada uno sabrá cómo está por dentro, a pesar de la apariencia que quiere presentar hacia afuera. Los demás no nos ven la corrupción interior que podemos tener, pero Dios sí. Y nosotros también si sí somos sinceros.